¿Cribosos o leñosos? Leño. Cribosos. Y a el silema como vasos leñosos. ¿Listo? Entonces, el flema es ascendente o descendente. Descendente. descendente. Y el silema, ascendente. ¿Listo? Entonces, cuando yo corto, por ejemplo, un cactus, una planta, ese liquidito que sale puede ser tanto la saga que transporta el cinema o el flema. ¿Listo? Sea blanco, sea azul, lo que quieras, pero es producto de los, del tejido vascular. ¿Listo? Entonces, sí, sí. cinema y fluema. Volviendo, este, el acuífero lo usan los cactus el aerífero lo usan las plantas acuáticas. ¿Listo? Eh... Sí, nada más respecto a, a eso. Entonces, ¿cuál sería la alternativa ahí? O sea, el que yo tenga el esqueje, digamos. Le corto un trocito y dejo el trocito acá, y de este trocito puede seguir creciendo. El meristemo. Meristemo. meristemo. En este caso es un meristemo primario. El primario también es llamado apical. Anota eso también. El meristemo primario también es llamado apical o Listo, entonces vamos a hacer un repaso rápido, ¿ya? Entonces vimos primero un poco de anatomía, ¿no? Hay dos sistemas. Sistema. ¿Nervioso y sistema endocrino? la qué se encarga el sistema nervioso? Coordinación, Coordinación eléctrica. eléctrica ¿Y qué se encarga el sistema endocrino? Coordinación sí. química ya, Entonces, el sistema endocrino está compuesto de glándulas endocrinas ¿Con qué finalidad está el sistema endocrino? Producir hormonas ¿Para quién? Para el, Para el cuerpo Entonces, algunas glándulas endocrinas son estas ¿Hay más? Sí, sí hay más La hipófisis Puede ser de dos tipos, bueno, hay dos Localizaciones, ¿no? Hipófisis sí. anterior y posterior. Eso determina qué hormona se produzca. ¿Qué es SMGH? Somatotropina. Somatotropina. Esto también es una hormona trófica, te pueden decir. ¿Ya? Te pueden preguntar. ¿La hormona trófica dónde se produce? En la hipófisis anterior. ¿Listo? La vasopresina, ¿de qué se encarga? Vasopresina, vasopresina. Regular la presión de quienes los vasos sanguíneos, ¿cierto? ¿Cómo regular la presión? Controlando los fluidos, ¿qué fluidos hay ahí? Tanto agua como sangre ¿cierto? O, el, o lo que compone la sangre también, ¿no? O sea, plaquetas, plasma, eritrocitos, glucocitos Posterior Hipófisis, posterior, no solo tiene vasoprocina, tiene oxitocina Principal función de la oxitocina Control de las contracciones musculares del útero en el... ¿Listo? La glándula pineal, ¿qué produce? Melatonina, melatonina. ¿De qué se encarga la melatonina? El sueño Regular el ciclo de sueño de la persona ¿No? Entonces, ¿cómo regula el ciclo de sueño de la persona? Si hay mucha melatonina, ¿tienes más o menos sueño? Más sueño Y si hay poca melatonina, menos sueño Te despiertas, ¿cierto? Tiroides Tiene la tiroxina ¿Cuánto estás delgado? Cuando tienes hipertiroidismo o hipotiroidismo? Hipertiroidismo. ¿Y cuándo estás bien hipotiroidismo? Hipotiroidismo. La paratiroides controla las concentraciones de Calcio y de fósforo, intervienen también en el crecimiento. El páncreas controla qué cosa? Las concentraciones de azúcar en la sangre, de dos formas: con insulina o con glucagón. A ver, ¿cómo controla el páncreas el azúcar en la sangre? Con insulina y glucagón. ¿De qué se la insulina? De, exceso, no, de, de subir o de bajar, de, de bajar y de, bajar, de, bajar, de, bajar. de subir, sí. subir, subir. Ya, listo. En la segunda parte que vimos, un poco de respiración, ¿cierto? A ver, cuando yo inhalo exhalo, ¿eso es respiración? No, ¿cierto? Eso es inhalar y exhalar. quienes respiran? sus tejidos, sus tejidos respiran, tus células respiran, ellos respiran. ¿Listo? Tú inhalas y exhalas. Entonces, ¿cuál es la mínima unidad funcional que tienen tus pulmones? El alveol. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la primera etapa de este proceso? La ¿Nah? ventilación pulmonar, ¿cierto? ¿Qué haces? Inhalas y el alvéolo se hincha sí. o se aplasta. Sí. Se hincha, ¿cierto? Y al hincharse, se llena de oxígeno. Por diferencias de presión, el CO2 de tu sangre ingresa al albiolo y el oxígeno entra a la sangre. ¿Listo? El oxígeno en la sangre, o sea, este proceso cómo se le llama, cómo se le llama? Hematosis. Hematosis. El oxígeno en la sangre tiene que circular por todo el cuerpo porque todas tus células necesitan oxígeno. Listo. Entonces, ¿cómo se llama esa etapa? Transporte de gases. Listo. Ahora esto va a determinar una fase en el metabolismo, el tipo catabólico. ¿Cómo se le llama? Respiración celular, ¿cierto? Pero para que haya respiración celular, ¿qué tiene que ver con la respiración? Tisular. tisular. ¿Qué es respiración tisular? Cuando del vaso sanguíneo ingresa CO2, perdón, ingresa oxígeno a la célula y sale CO2. ¿Listo? Entonces, eso es circulación también, está resonando la circulación. Esa es respiración tisular. Entonces, ya cuando el oxígeno está en la célula, tiene que ir a la mitocondria. ¿Para oxidar a quién? ¿Quién tiene que oxidarse? El combustible. Dale, en este caso es el azúcar, azúcar ¿cierto? Claro. ¿Por qué se tiene que oxidar? ¿Para producir qué cosa? Energía. Energía. No produce CO2, desecha más bien. Hace su, su popó es el CO2. Entonces, bota CO2. ¿Pero qué organela realiza todo este proceso de metabolismo? Mitocondria. La mitocondria. Pero, a ver, define mejor qué es la respiración celular. Es un proceso. ¿Es de ¿De intercambio de gases. De, de, de, de, de, gas? Es un proceso ya, metabólico de tipo. Catabólico. Exergólico. Porque libera. Energía, ¿cierto? Y es catabólico porque de una molécula grande pasamos a una molécula pequeña, ¿quiere decir que la rompe o la crea? La rompe, ¿cierto? Entonces la respiración celular es un proceso metabólico de tipo catabólico, exergónico por la liberación de energía que se encarga de oxidar un combustible para producir adenosín y fosfato y desechar anhidrato carbónico. ¿Listo? de la silla, con eso puede también toda la energía. Esa va a ser tu oración, tu padre nuestro. Eso es lo que tienes que hacer la año del Y la siguiente: vimos este, un poco más adelante, anatomía, ¿no? repasito nada más. Sistema excretor también es llamado sistema urinario, ¿no ¿cierto? O sea, vejiga, uretra, riñones, todo eso. ¿Listo? Sistema de excretor ¿De qué se encarga? ¿Cuál es su función? Purificar, Purificar limpiar. ¿Quién? La sangre. ¿Listo? Porque la sangre cuando pasa por todo tu cuerpo, ¿qué jala? Jala CO2. ¿Qué más jala? Jala desechos pues de todas las células. O sea, a diferencia que todas las células hacen popo sobre tu sangre, y tu sangre tiene que llevar todo eso y desecharlo de tu cuerpo. Listo. Entonces, ¿en dónde lo desecha? ¿A través de qué lo desecha? A través de la orina. El sistema nervioso. ¿Cuál es la función del sistema nervioso? Con la inversión eléctrica a través de un proceso llamado sinapsis. Listo. Tienes un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se va a dividir. en Medula espinal y el encéfalo. El encéfalo se divide cerebro, cerebelo y el tronco encefálico. ¿Ya? Pares, a ver, pares craneales. 12 pares, 12 pares craneales, 31 pares, pares, pares espinales. De nervios, ¿no? Y el sistema nervioso periférico tenía dos: el sistema nervioso uh -huh. autónomo y el sistema nervioso somático, um ¿cierto? O motor, ¿no? Entonces, el sistema nervioso somático tendría. Dos vías, ¿cuáles serán las vías? Si sube es aferente, aferente, si baja es ya. Y teníamos el sistema nervioso periférico autónomo Que se diría el sistema nervioso simpático Y el otro parasimpático Es parasimpático cuando se encarga normalmente No, no en todos los casos, pero se encarga de inhibir, de relajar Y es simpático cuando se encarga de activar Normalmente, porque hay casos en que no ahí Vamos a ver cuando tenemos ese tema El sistema endocrino, ¿de es qué se encarga? de la coordinación química ya dijimos, formado por glándulas endocrinas y ahí viene de veces ahora, el sistema circulatorio, ¿cuál es la función del sistema circulatorio? eso lo tienes que, que tener bien claro ¿cuál es la función del sistema circulatorio? transportar gases ¿qué más? nutrientes y desechos. desechos sobre todo desechos para eliminarlos después en el sistema excretor ¿listo? a ver, ¿quién, ¿quién, tiene, quién va a utilizar más su sistema circulatorio? Lo vimos en el ejemplo que tenía esta pregunta. El que, sí, sí, sí, sí, el que hace esfuerzo físico, deportista. el que corre, ¿cierto? El que juega fútbol, por ejemplo. El todos ellos utilizan a tope su sistema circulatorio, ¿no? Ya, de ahí tenemos, en la 4, vimos en la 4? Un poco de genética, ¿no? Genética. En este caso, en genética realmente no de llana pertenece al tema. O sea, la codominancia que era. ¿Qué es codominancia? Cuando domina, ¿a qué dice? Cuando domina, dos alelos. alelos, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si tengo una flor que es púrpura y una flor que es blanca, ¿cómo va a salirme las flores por codominancia? Una flor blanca con manchas púrpuras, ¿cierto? Sale púrpura con blanco, ¿listo? ¿Y cómo sería el herencia intermedia? Alucínate, alucínate, bien, no sé diseñador, no pero alucínate que morado con blanco sale rosa, ¿ya? Entonces, este, un tono más de gente, no? bajo, ¿no? De... De morado, y entonces una herencia intermedia sería que la flor salga ese tonito más bajo, ¿no? O sea, en vez de morado o blanco sale un tonito intermedio, ¿listo? ¿Qué eran alelos múltiples? ¿Qué era un alelo? Una variante de G, podría expresarse genotipo fenotipo, ¿no? Entonces, fenotipo por ejemplo, teníamos el alelo dominante recesivo, ¿cierto? En la flor, púrpura y blanca, ¿cuál era el dominante? El púrpura ¿Cuál era el recesivo? El blanco, ¿Cierto? Entonces, ¿Y qué son aleros múltiples? Que estas variantes pueden tener diferentes tipos no? Ejemplo, el sistema sanguíneo humano ¿Listo? Ya. Y el último tema, histología vegetal Vimos tres Bueno, cuatro tipos de, de, de Tejidos no? El tejido meristemático El tejido de sostén El tejido vascular Vascular Que tiene el fluema y tiene al Silema el tejido parenquima o tejido de almacén se le llama, listo. Entonces, el tejido meristemático de qué se encarga? De, él? de qué se encarga? De crecimiento. De crecimiento. crecimiento ¿Listo? Hay dos tipos de tejido meristemático. Primario y secundario. el sí. apical, también sí. llamado primario, y el secundario. Seculario. ¿Cierto? El primario es este, de qué crecimiento se encarga? arriba hacia abajo. El hacia abajo. ¿Cierto? Y el grosor en el ancho. ¿No? Ya. El tejido de sostén podría ser de dos tipos Para tallos es, es, jóvenes es, es, es, clé, no, clé. Coléntima. Coléntima Y para tallos Víjitos Por ejemplo un árbol, un roble que tiene Que es arriba es el Pero por ejemplo este roble Entonces se ha visto que a veces los árboles o sea, Son leñosos y así todo Y ahí sale una ramita verde Esa ramita verde, ¿qué tendrá? ¿Por, ¿Por qué? Porque es mi cáncero, Los. ¿cierto? En cambio el otro En ¿no? en el corcho el vascular podía ser de dos tipos, salud. Floema y xilema. Podía ser salud de nuevo, floema o cinema. Entonces, cuando veíamos un tejido de floema, cuando se transportaba una savia elaborada Elaborado. a través de vasos grimosos de manera ascendente o descendente. Ascendente, descendente, ¿cierto? Y el cinema. Ah, una savia bruta, vasos gruesos, ascendente. ascendente. Ya. Acuérdate, Simena bruta. Simena, la leñadora bruta. Se puede recordar. No? ¿Sí? Ahora, ¿y cuál era el laboratorio de la planta? Parén, parén, parén. El parénquima. ¿Por qué le decimos que es el laboratorio? Porque si la planta necesita fabricar algo, ¿dónde lo fabrica? En parén, el Cierto. Por ejemplo, la planta necesita este, clorofila. ¿Qué parénquema va a usar? El parénquima clorofiliano, ¿no? Y ahí va a llevar los cloroplastos, producen fotosíntesis, ahí produce su... Este, su azúcar, ¿no? El almidón, que se conoce, ¿no? La papita, el almidón. acuífero ¿qué plantas usan estos? La, eh, la las madera. que necesitan agua, ¿no? Por ejemplo, los cactus. Aífero, la las que flotan? Las que flotan, porque necesitan cerrarse aire. Que ¿Listo? Entonces ya ahí lo tienen, vamos a publicar el video de ahí. Bueno, se van a ver ustedes como... Sea. Ahí que tal? ¿Qué